Mi nombre es Juanjo Castelambriones. Briones, eh, vivo en la, en la ciudad de Puebla, soy paciente Gis desde octubre del año 2016, que es cuando pues empiezo con, con estos síntomas que ya llevaron a, al diagnóstico. Eh, y bueno, mi tumor este, fue encontrado en el área del intestino delgado, en el yeyuno específicamente, y pues bueno, desde aquella fecha soy paciente Gis y muy contento de, de compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, pues sí, sí fue un reto porque para empezar, pues eh, los síntomas que yo tuve, pues suelen ser, eh, se podían confundir con cualquier otra cosa, porque realmente yo no me sentía enfermo. Sentía yo mmm, eh, molestias, ligeros dolores de cabeza, algo de agotamiento, pero nada que alarmante hacía, bueno así lo pensaba yo, nada alarmante podría ser pues una fatiga porque tuve un día de trabajo muy pesado, digamos le buscaba yo alguna justificación a esos malestares. Sin embargo, eh, cuando yo ya lo tomé más en serio, o le presté más atención, fue cuando empecé a sentir que se aceleraba mi corazón al hacer un esfuerzo. De ahí yo me realicé unos eh, análisis comunes de sangre, y bueno, la sorpresa es que me apareció que tenía yo pues la hemoglobina baja, 5.3 de hemoglobina tenía en, en ese momento, y pues lo, el doctor me dijo oye te sientes bien este porque esta hemoglobina es muy baja sí como para que andes normal y como lo repito bueno yo, yo no lo yo no sentía nada raro un poco de cansancio pero nada más entonces eh, desde ahí fue algo complicado empezar a, pues, a buscar qué sucedía no por qué tenía yo eh, la hemoglobina tan baja si sí, no tenía yo más síntomas eh, poco a poco eh, me metí al, al IMSS a atenderme en el IMSS ahí me hicieron diferentes estudios como tomografías, ultrasonidos pero bueno, volviendo a la pregunta eh, cuando yo fui al IMSS eh, sí me, me hospitalizaron fue necesaria transfusión de sangre este, para mí, porque llevaba yo, yo muy baja la hemoglobina. Y me, me, la primera, este, el, el primer estudio que a mí me mandan es el colon por enema. Me mandan primero ese estudio y me lo programaron para febrero del año 2017. Digamos que nosotros estábamos hablando que yo estaba ya con esos síntomas en, eh, para en octubre del 2016, entonces faltaban como 3, 4 meses para llegar a, a, a ese primer estudio, en, eh, por lo cual yo decido pues hacerme los estudios de endoscopía y colonoscopía vía particular, para ver qué, qué estaba pasando, eso por recomendación de, de un médico que me estaba viendo en ese momento, me dijo pues si tienes la, la posibilidad de hacértelos por fuera, le adelantamos y bueno, afortunadamente me pude hacer los estudios no salió nada, no encontraron nada anormal y para mí fue eh, difícil porque no sabía realidad que me pasaba yo seguía sangrando, seguía perdiendo sangre poco a poco en cada estudio de sangre pues aparecía que tenía menos hemoglobina este y después de que vuelvo a estar internado me aplican de nuevo tomografías ultrasonidos y no aparecía nada digamos que me la pasé en noviembre diciembre y un poco de enero en esas condiciones de investigar qué pasa y no encontrar mm, después eh, los médicos del ins me dicen, es que no te encontramos nada. Pero es obvio que tienes un sangrado. Así que eh, después de hacer un proceso de, de investigación y de papeleos, logran mandarme a la Ciudad de México a realizarme un estudio. Que es de la cápsula endoscópica, una pequeña pastillita, que es una cámara. Afortunadamente me, me lo aprueban, voy a México, me hacen el estudio y ahí aparece aparece el tumor en el área del yeyuno y a mí me explican, pues sí, no lo íbamos a ver con endoscopía y colonoscopía porque no llegan hasta donde estaba el tumor. Entonces, bueno, lo cuento de rápido, pero sí fue una travesía de tres meses para llegar a un diagnóstico. Y si yo no hubiera tenido las posibilidades de adelantarle de manera privada con estudios este, particulares, pues mi pronóstico o mi, este, eh, ese resultado de la enfermedad, pues me lo hubieran dado mucho después, porque no, el primer estudio estaba programado hasta febrero y seguramente no hubiera salido ahí el tumor, entonces me hubieran programado algo más, y así se hubiera alargado el diagnóstico. Entonces para mí fue muy importante adelantar ese, estos estudios para lograr llegar a ese diagnóstico tan importante. Programaron muy rápido, eh, en cuanto se dio el, el diagnóstico, este, vi al cirujano y ahí me mandó a hacer otro estudio nuevamente un estudio que fue la endoscopía de doble balón eh, bueno hasta donde yo entendí pues era una manguera más larga ¿no? que llegaba hasta donde estaba el tumor y ahí pudieron marcar este, el tumor para que el cirujano al abrir pudiera verlo más rápido entonces marcan el tumor y luego ya voy a cirugía. Esto fue un proceso rápido de unos, bueno, 15 días más o menos, en lo que llegué a cirugía. De ahí eh, este, estuve, pues, en reposo. Sí, fue una cirugía, pues, un poquito delicada. Eh, pero afortunadamente salí bien. Y de ahí el médico me explicó un poquito. De lo que era gist yo nunca lo había escuchado no sabía nada ni siquiera sabía que era un cáncer a mí cuando me dio la palabra de gist pues lo asimilé como alguna enfermedad pero no sabía que era un cáncer o sea en ese momento no, no me lo explicaron me puse a investigar y entonces me di cuenta de lo que era y si sí fue para mí una sorpresa y lo tomé, fue algo fuerte en ese momento, saber el diagnóstico, porque el médico no me lo explicó, entonces eh, yo lo tomé, traté de tomarlo de la mejor manera posible, pero sí fue algo que me afectó en ese momento, después eh, el médico me manda a eh, oncología, ...para que ahí me, me dieran eh, la quimioterapia, que en este caso iba a ser eh, Imatinib, la terapia adjuvante. Me explicó que tenía yo que tomarla por eh, tres años. Y bueno, aunque no es curativa, porque me explicó que no era un medicamento que fuera curativo... ...y que ya me, olvid, me olvidaría de la enfermedad, pues no. Realmente me dijo es un medicamento como un apoyo... Para evitar una posible recurrencia, pero no es curativo. Entonces hay que estar pendientes con más estudios durante los próximos mínimo ocho años eh, viéndote. Entonces para mí ha sido eh, pues tratar de llevarlo lo mejor posible con las medicinas eh, casi no tuve situaciones en donde me faltara el medicamento. Sí llegó a haber. Uh, yo recuerdo dos, dos ocasiones en las que no hubo el medicamento y me lo tuvieron que me lo iban a surtir hasta dentro de el siguiente mes y para mí eso tal vez es exagerado, no lo sé, pero para mí pues me llenaba de temor me llenaba de temor el suspender la medicación por ese tiempo ya que para mí ese era un escudo, entonces la, el medicamento era un escudo, me hacía sentir protegido y al no tomarlo me afectaba pues sí mentalmente, entonces solamente dos ocasiones pasé por ello y bueno gracias a ustedes no, no suspendí el medicamento porque gracias a la fundación este, pues pude seguir tomándolo sin sí, suspender muchos días el, la, el medicamento y eso me, me ayudó a mí y me ha servido mucho, y estoy muy agradecido. De empatía, empatía con el paciente, ya que el paciente de verdad la estamos pasando mal en ese momento, y pues lo que necesitamos es saber esa orientación y saber la realidad, Queremos saber la realidad de lo que vamos a enfrentar Pero sí Yo les aconsejaría ser un poco más Empáticos Y ser eh, Digamos eh, Meticulosos al decir Las cosas sincera, Sinceramente tal cual son Y de verdad Demostrar tal vez Esa preocupación Y ese querer ayudar Al paciente Yo pasé por diferentes médicos algunos eh, sí tuvieron ese eh, trato conmigo y algunos no, algunos eran muy eh, digamos, mucho de escritorio de aquí está tu receta nos vemos en un mes y bueno, no me preguntaban si tenía yo algún síntoma cómo había yo pasado el mes porque bueno, me veían cada mes cada mes me recetaban las pastillas entonces, en ese lapso del mes, pues, no me preguntaban qué me había pasado, cómo estaba yo, este, nada, simplemente me daban la receta y ya. Entonces, me tocaron eh, convivir con ese, ese tipo de, de médicos, pero también me tocaron médicos que estuvieron muy involucrados, que eh, me preguntaban acerca de si tenía yo algún malestar, algo más allá alguna molestia este, y eso para el paciente es muy valioso las organizaciones primero que nada una felicitación por dar esta labor yo estuve perdido eh, y empecé a buscar información llegué a la fundación Gis México y de ahí eh, bueno pues tuve el primer contacto con, contigo para mí fue un completo este, despertar y un resurgir de, de ideas hasta de mi forma de cómo me sentía yo, porque empecé a, a leer más información, a saber, a tener más conocimiento sobre cómo era GIS, cómo había que tratarlo, este, cómo había que vigilarlo. ...y que un diagnóstico no es el final... Eh, ...hay más casos positivos en los que han salido adelante los pacientes... ...que son un ejemplo para aquellos que en ese momento vamos llegando... ...que vamos perdidos sin orientación, sin saber qué nos depara el futuro... ...pero existen eh, en, las, en las fundaciones aquellos ejemplos... ...como los demás pacientes y también la ayuda de los médicos como ustedes... Que nos orientan que nos brindan toda esa información que a lo mejor no nos brindaron en otras instituciones y eso es una guía muy importante y de verdad yo los felicito por ello y realmente el, el, algo muy importante para mí pues eh, yo les recomendaría sería el tocar el tema de el acceso a las medicinas a los medicamentos, sí eh, El acceso de que siempre haya el medicamento Porque pues el cáncer no espera El cáncer eh, Si lo deja uno de tratar Es un problema muy grave Entonces Que siempre haya estos medicamentos disponibles Y también El estar eh, al pendiente De aquellas nuevas opciones De medicamentos que van surgiendo Porque eh, Bueno, hasta cuando yo tengo entendido pues hay, hay más este, medicamentos para allí, sin embargo pues el, todavía nuestro sistema de seguridad de salud pues no, no lo tiene, algunos medicamentos todavía no los tiene, ojalá y se pudiera este, hacer, dar esa plática para que pudieran dar ese acceso a otras terapias, que beneficien a los pacientes que están llegando ya a necesitar esos medicamentos. Entonces, ojalá eh, exista eh, esa información, ustedes como fundación informen a, a, a la gente eh, encargada, a los directivos políticos, para que ellos eh, sepan que existimos, sepan que existimos pacientes que requerimos esas esos, no, esos medicamentos, aquellos que, que ya los tienen autorizados, que no falte su distribución, y aquellos que pueden meter ya al sector salud, que lo hagan, que lo hagan porque existimos pacientes que los ocupamos. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos infinitamente el, el espacio que se han dado todos en su agenda y el espacio que tenemos también de parte de, de, de los que nos acompañan en esta grabación, de los que nos acompañan en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo titulada Marcando trazos legislativos en la atención a pacientes con cánceres raros. Y quizás en esta mesa de diálogo buscaríamos responder a la pregunta ¿qué estamos haciendo para asegurar el acceso a servicios de salud de calidad y efectivos para pacientes con cánceres raros? Uh -huh. En este punto, pues me gustaría presentarme con ustedes. Soy Berenice Carvajal y les doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. Yo soy de parte de Fundación Gis México y quisiera agradecer la presencia de, los que nos, de lo, todos los... los los tan distinguidos eh, personajes que nos acompañan el día de hoy en esta mesa de diálogo, empezando por la señora Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y de la Red Nacional contra el Cáncer. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer fue fundada en 1972 y tiene la, la misión de luchar contra el cáncer mediante la educación, promoción, la detección oportuna, orientación sobre la enfermedad y los cuidados paliativos para incidir e influir en las políticas públicas ...con la finalidad de disminuir su impacto en la población y mejorar su calidad en la atención. Señora Mayra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias a todos por la invitación. Un gusto. Muchísimas gracias a usted. También quisiéramos dar la bienvenida al licenciado David Peña Castillo... ...presidente y fundador del proyecto Pide un Deseo y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. La FEMEXER, como ustedes bien saben, eh, fue fundada en el año 2011 con la misión de procurar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y sus familias a través de la información actualizada sobre la enfermedad, con el objeto de orientarlas para una detección oportuna de la enfermedad, hacer de su conocimiento los derechos y obligaciones a los acreedores, acompañarles a lo largo del proceso terapéutico, médico y psicológico, así como divulgar, concientizar y sensibilizar a la academia, legisladores, instituciones de salud, autoridades competentes y la población en general, para garantizar la dignidad y la equidad de las personas con padecimientos raros y sus familias, licenciado David Peña, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Licenciado está en mute. Perdón, discúlpenme, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto participar con este grupo tan destacado y tan, tan, tan efectivo en su trabajo. Muchas gracias a usted, licenciado. También quisiéramos dar la bienvenida a la licenciada Jocelyn Rivera, directora general de Psiquepol. Psiquepol fue fundado en 2012 y son un grupo, un equipo especializado en incidencia en políticas públicas, regulación y agenda pública, a partir de la función de la fusión de necesidades comunes entre actores sociales, gubernamentales y empresariales, y para ello implementan las prácticas de asuntos públicos, comunicación y generación de contenidos basados en los principios como la libertad, la ética, el respeto y la honestidad. Licenciada Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. gusto y bueno, agradecemos eh, finalmente y no menos importante al licenciado Rodrigo Salas Benavides, presidente y fundador de Fundación GIS México. Como ustedes bien saben, la Fundación GIS México tiene la misión de, de promover la calidad de vida y supervivencia de nuestros pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Licenciado, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. No, gracias, Bere. Y, y sí quiero hacer público el, el, el orgullo que sentimos de, de, de que Mayra y David estén aquí con nosotros, que han sido. Muy motivadores y orientadores para nosotros en Fundación Gis México por ser una enfermedad rara y por ser un cáncer. Entonces, la verdad es que son nuestros padrinos en, en, el, en el esfuerzo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Extendemos nuestro agradecimiento en todo lo largo y ancho de nuestros pacientes que se ubican en toda la República Mexicana y bueno, a nombre de todos ellos y de los presentes que estamos aquí, si les parece bien, comenzamos con las preguntas que vamos a ir haciendo algunas preguntas eh, dirigidas específicamente para ver si logramos responder esta, esta pregunta final. no ¿Qué estamos haciendo para asegurar el acceso a servicios de, a servicios de salud de calidad a nuestros pacientes con cánceres raros? Me gustaría comenzar con la primera pregunta, ¿cuál es el contexto de las y los pacientes con cánceres raros y enfermedades raras en México en los sistemas de salud? ¿Qué retos se estarían enfrentando? Esta pregunta me gustaría dirigirla a la señora Mayra Galindo Leal y al licenciado Rodrigo Salas Benavides. Eh, no sé, señora Mayra, si quisiera comenzar. Señora Mayra, está en mute. pagan el micro. Ya, gracias. Los retos a los que se enfrentan los pacientes con cánceres raros son muy similares en general a los retos que se presentan, que presentan los otros tipos de cáncer en realidad, pero como más, más agudizados, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que estos, estos tipos de cánceres raros no tienen. Entonces, eh, podemos ver que la incidencia es mucho menor que en otros tipos de cáncer, como por ejemplo, no hay comparación con el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en mujeres en el país, y eh, los cánceres raros pues tienen una proporción de 15 en 100 mil casos. Esto hace que, eh, bueno, no haya la investigación suficiente. Ese es uno de, lo, de los retos y por lo mismo no hay los médicos especializados para tratar estos tipos de cáncer. No hay los medicamentos, son los, son los medicamentos a los que le llamamos huérfanos. Y esto se viene así siendo, ¿verdad?, porque no hay unos hospitales especializados donde atender estas personas. Por supuesto, la atención de estos tipos de cáncer son más costosos que ya de por sí el cáncer es costoso. Y pues tenemos esta situación en que para las familias también tener un paciente con este tipo de cáncer es difícil, se encuentran en una situación muy desorientados porque ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil los conocemos. Tenemos que conocer más el tema para poder orientar a las familias y a los pacientes que se acercan con nosotros. Igualmente en, en un sistema de salud tan fragmentado con eh, toda esta atención es muy desigual por la fragmentación de nuestro sistema, por la geografía que tenemos en nuestro país, por los diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, todas estas cosas se van sumando a este de por sí difícil situación de un paciente con un cáncer raro. Efectivamente, señora Mayra, eh, creo que resaltando los tres puntos que usted menciona, pues sería la falta de investigación o de conocimiento sobre la enfermedad, falta de acceso a tratamiento, eh, hospitales especializados y el desconocimiento en general de la población, incluidas algunas organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por su aportación. Licenciado Rodrigo. Sí, veré. mira, yo, yo creo que, que el, el problema de los pacientes de cánceres raros es la misma problemática que tienen las, los pacientes de enfermedades raras, en el sentido de que del desconocimiento que hay de la comunidad médica de este tipo de, de enfermedades. Desgraciadamente, cuando un paciente empieza a sentir algo de síntomas, no va a ir con un oncólogo. Es probable que los centros de oncología sí conozcan algunos de los cánceres raros que aquejan a la población, pero los primeros síntomas, el paciente va con el, con el médico familiar o con el médico de la farmacia no necesariamente con un especialista. Y entonces ahí viene el primer reto, que es el diagnóstico oportuno. Desafortunadamente, en el caso del cáncer, como en otras enfermedades, el, de, el, el no detectar oportuna, oportunamente la enfermedad reduce muchísimo las posibilidades de éxito de un paciente. Entonces, yo creo que ese es el número uno. Número dos es que por lo mismo que comentaba Mayra, de que son pocos pacientes por cada una de estas enfermedades, los centros de salud no están preparados ni con los medicamentos, que son muy costosos, más que con los cánceres normales, ni están preparados para poder atender este tipo de pacientes. Los sistemas de salud que tenemos en México no contemplan el recibir a pacientes, en atender a pacientes con, con enfermedades raras en, en, en general. Hay algunas que sí, pero muchas que no. Entonces... Suponiendo que sí se pudieran diagnosticar a tiempo, ahora el problema es en dónde van a poder tener tener un, una atención médica. El, el artículo 4 de la Constitución dice que los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero no dice si son cánceres raros o no, o si son enfermedades raras no, nada más los comunes. Entonces, creo que, que el siguiente gran reto es ese. el primero, el diagnóstico oportuno, y segundo, el acceso a los tratamientos en, en, el, en el sistema de salud. Y por supuesto que el acompañamiento al paciente en orientarlo y que conozca un poco más de su enfermedad. Definitivamente, muchísimas gracias licenciado. Creo que es fundamental, como bien dice, pues, el este desconocimiento que existe en la población en general, en los médicos eh, tratantes, de los médicos de primer contacto, pues hace eh, difícil el acceso a un diagnóstico oportuno en nuestros pacientes y definitivamente, pues, no están capacitados en, en, en los centros de salud para brindar una atención integral. Y hablando un poco sobre el sistema de salud, de ahí me, me surge la siguiente pregunta que va un poco eh, hilada con esto. ¿Cómo es el panorama de las políticas públicas para pacientes con cánceres raros en México? Esta pregunta me gustaría dirigirla al licenciado Rodrigo Salas Benavides y a la licenciada Jocelyn Rivera. Eh, no sé, licenciada Jocelyn, si quisiera usted darnos su aportación. Claro, eh, bueno, pues creo que aquí también... Eh es de conocimiento de todos que en realidad eh, pues estamos eh, en una época donde hay ausencia de una política pública tanto de, de control y manejo de cáncer como de una estrategia nacional de prevención, eh, detección, eh, atención de las enfermedades raras o de baja prevalencia. no O sea, digamos en el marco de eh, la política pública, ¿no? Eh, no no vamos, no todavía nos, nos deben, es la gran deuda este, ¿no? de, del Programa Nacional de Control de Cáncer, que ahí deberían o deben estar incluidos todos los tipos de cáncer, los, eh, los cánceres raros, los cánceres eh, hematológicos, los cánceres eh, de la las sólidas, etcétera. O sea, todos deben estar incluidos ahí, ¿no? o sea, Ese es el ideal. Sabemos que hay como documentos escritos por ahí, hay esfuerzos que se han hecho, pero realmente no contamos con un programa nacional de cáncer. ¿no? Y por otro lado, no contamos tampoco con una estrategia nacional de manejo de las enfermedades raras. Entonces, justo lo que comentaban, pues estos cánceres quedan doblemente invisibilizados, ¿no? Desde el punto de vista del cáncer y desde el punto de vista de una enfermedad rara. Ahí eh, definitivamente... Podremos tener algunos avances, está por ejemplo el programa de acción específico de prevención y control del cáncer de la Secretaría de Salud, que es un programa que sí busca, o es el inicio tal vez, el indicio de un programa nacional de cáncer, y ahí más o menos aborda, ¿no?, como algunos algunos cánceres o, que, o, o la intención de extender el, la, la detección sobre todo eh, oportuna y el diagnóstico de todos los tipos de cáncer, pero no profundiza y no es, digamos, de carácter obligatorio eh, a todo a todos los estados y a todas las instituciones, de tal forma que nada más es una guía que eh, pueden tomar como base las instituciones, pero desde el, desde el punto de vista ya en la aplicación médica, realmente no, no llegamos a eso, ¿no? Y en la parte clínica, sí existen algunos eh, avances en política pública, por ejemplo, contamos con algunos protocolos médicos de atención realizados por el Consejo de Salubridad General, o, eh, o por eh, el IMSS o en el ISTE, ¿no? Algunos cánceres raros cuentan con algún protocolo, pero esto, insisto, tampoco es eh, estandarizado, ¿no? O sea, son las instituciones las que hacen sus protocolos clínicos, lo aplican dentro de su institución y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, digamos, lo tenemos segmentado, igual que nuestro sistema de salud, y eh, pues ahí me quedaría, ¿no? O sea, al final hay una hay una gran ausencia de estas grandes políticas que son urgentes para nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Jocelyn. Creo que es, es fundamental y bueno, rescato la, la falta de la estrategia en plan nacional, tanto eh, de las enfermedades raras como de los cánceres raros y la doble invisibilización que tienen nuestros pacientes. Eh, licenciado Rodrigo. Mira, hay, hay poco que agregar. Este, yo también creo que, y que estamos en la situación que que, que Jocelyn comentaba. Y en el caso de los cánceres raros, pues, pues estamos en el peor de los dos mundos, porque por un lado enfrentamos las dificultades de las enfermedades raras y por otro lado también las del cáncer. El sistema de salud como lo tenemos hoy, desgraciadamente, no nos garantiza ni el ni el diagnóstico oportuno ni el acceso al tratamiento. Eh, aunque hay algunos cánceres que sí están dentro del catálogo de enfermedades que atiende el sector salud, hoy nos enfrentamos con un problema de desabasto de medicamentos. Entonces, suponiendo que uno tiene la suerte de estar diagnosticado, pues ahora tiene el problema de, de, de poder tener un acceso al tratamiento. Amén de que más de la mitad de la población no tiene un acceso formal a un sistema de salud que sí buscaba tener el seguro popular antes, aunque sean en las enfermedades más, más, más comunes, a donde los, nuestros pacientes podían tratar de, de acudir. ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en un, en un limbo ahí, en donde necesitamos caminar hacia adelante, eh, porque sí tenemos esa gran problemática. Muchísimas gracias, licenciado. Pues definitivamente, eh, en este tenor de caminar hacia adelante para asegurar la atención a nuestros pacientes, pues, ¿qué estrategias legislativas? serían importantes para asegurar la inclusión de pacientes con cánceres raros a, a la salud de calidad. Esta pregunta me gustaría dirigirla a la licenciada Jocelyn Rivera y al licenciado David Peña. No sé, licenciada Jocelyn, si quisiera comenzar con... Sí, y, y aprovecho también para continuar un poco la, la intervención anterior. Eh, lo que y, y ahorita a, a raíz de lo que menciona Rodrigo, eh, en realidad... Eh, ha habido ciertos avances eh, en el último par de años a pesar de todo el tema del desabasto eh, están eh, encontraron digamos una, una vía para empezar a financiar otro tipo de cánceres en particular algunos que son, eh, tan, también hay cánceres por ejemplo de alta incidencia como pulmón pero también están por ejemplo algunas neoplasias hematológicas como mieloma, leucemias que pues son considerados también como raros, pero eh, digamos, está a la mitad, porque se está fondeando con la subcuenta, una de las subcuentas del Fondo de Gasto Catastrófico, que es la subcuenta, la SADMI, eh, se está fondeando el medicamento, ¿no? Pero nada más es el medicamento. Entonces, es un gran esfuerzo, se aplaude, sin embargo, no se está eh, fondeando, digamos, todo el protocolo de atención, que eso es lo que queremos, ¿no? Desde el diagnóstico, los exámenes, no los estudios... Eh, si se requieren, por ejemplo, el raspado, etcétera. O sea, todo lo que se requiere para un cáncer eh, es raro, toda la parte inclusive genética de los estudios biomoleculares, toda esa parte pues no está cubierta, ¿no? Eso o lo corre el paciente o lo tiene que pagar el Estado y al final hay un tema ahí de por los grandes tiempos en lo que, en lo que el paciente llega a, a, a tener todos esos recursos, ¿no? Entonces, sí entiendo que hay una parte, digamos, hay un esfuerzo por, eh, por empezar a... a cubrir más tipos de cáncer, sin embargo no es homologado, insisto, no veo eh, his no está, o sea el, el cáncer este el estómago no está en esta en esta nueva subcuenta eh, de las SADMI, aunque sí si hay otros cánceres que digo si quieren ahí ahorita compartimos la lista, ¿no? Pero eh, eso por un lado. Entonces desde el punto de vista legislativo hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, no todo debe de quedar en una ley, ¿no? A veces la ley es es eh, funciona que sea suficientemente general como para abarcar un tema, ¿no? Lo que sí creo es que al final la realidad siempre va superando nuestros marcos normativos. Entonces, de aquí a que reformemos la ley y luego la norma y luego las, las leyes secundarias, pues va avanzando mucho más la, la ciencia, el acceso o los tratamientos eh, nuevos para los, para los tipos de cáncer. Entonces, eh, creo que sí hay, hay algo fundamental, que es revisar la ley en el tema de las enfermedades raras, porque eh, si bien se ha hecho un gran esfuerzo y, y quedó ahí plasmado en la definición, creo que ya ahora se queda corta, ¿no? O sea, creo que falta robustecerla, que sea más incluyente, que por ejemplo, los cánceres raros, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién conocía los cánceres raros si no fueran ustedes los que están liderando esto dentro de las enfermedades raras, ¿no? Como que pensamos en enfermedades raras hacia otro momento. Entonces, creo que, que es momento también de, de formar alianzas en el legislativo y robustecer, ¿no? Es decir, vamos a robustecer eh, por ejemplo, la, las facultades de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ya debería estar dentro de sus facultades eh, prioritarias implementar estas estrategias nacionales, tanto de cáncer como de enfermedades raras, ¿no? Y eso podríamos impulsarlo a través de una ley. Eh, podríamos impulsar inclusive que eh, la, toda la parte de, de las enfermedades raras se amplíe, ¿no? Dentro de la ley general de salud, a lo mejor que tenga un capítulo más robusto, no lo sé. O sea, creo que hay muchísimas cosas. Se está hablando, por ejemplo de eh, el gran tema pendiente del tamiz natal, ¿no? El tamisneo natal ampliado, que habla, que habla también de, de para la prevención. Pues ahí es eh, invitar a nuestros legisladores a que revisen esto y que, que realmente lo, lo puedan discutir con seriedad, ¿no? Eh, con, con datos, con presupuesto en mano, porque también eso es cierto. Últimamente eh, nos hemos quedado cortos también en el tema de la ley, poniendo que, bueno. Todo, todo va con cargo a la cuenta de lo que ya tienen las instituciones, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay que hacer un esfuerzo de, de hablar con los diputados, sobre todo que son los que ven el presupuesto, y decir, oigan, pues no, o sea, realmente sí se necesita un mayor un incremento presupuestal en, en salud en general, siempre lo hemos empujado, pero en, para las tanto para las enfermedades raras como para los cánceres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchas estrategias en el legislativo que se pueden hacer. Me parece que también tenemos que voltear a ver a los congresos estatales, ¿no? Definitivamente. Ustedes que están en Nuevo León, eh, ¿qué, están, ¿qué podemos hacer desde los estados? Creo que es, un, eh, es un gran, eh, una gran oportunidad de trabajar desde lo local. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro sistema de salud está hiperfragmentado, hiperfragmentado. Entonces, si antes teníamos un tema fragmentado, ahora está más. Entonces, cada, cada estado va a tener su, propio, su propia forma de, de, de distribuir sus planes y sus, y sus presupuestos. Entonces trabajar también con los congresos estatales eh, alertando sobre estos temas. Uno que nos ayuden a visibilizarlo, ¿no? Y dos que nos ayuden a fonderlo, que nos ayuden a contar con fondos, ¿no? Y tres pues a, a, a robustecer la parte eh, normativa, lo que haga falta para que las instituciones estén obligadas a atender. Muchísimas gracias por, por eh, tan increíble aportación, licenciada Jocelyn. Definitivamente es importante, la palabra con la que me quedo es robustecer. Y hablando sobre, sobre cómo robustecer la ley en el tema de enfermedades raras, licenciado David Peña, usted que es experto en enfermedades raras, no sé si quisiera darnos su opinión al respecto. Con mucho gusto. Algo que parece paradójico es que los legisladores en México no entienden, no saben lo que tienen que hacer. Somos nosotros los que les indicamos por dónde tienen que caminar. Es una paradoja porque debiera ser al revés. Vivimos en una democracia participativa, representativa, y no es posible encontrar un canal de comunicación bidireccional acertado y funcional con los cuerpos legislativos si no existe para ellos el conocimiento pleno de lo que estamos hablando. Para los diputados cada tres años hay que volver a evangelizarlos. Para los senadores cada seis años hay que volver a repetirles todo, absolutamente todo. Es una condición que guarda un espacio de reflexión muy importante. ¿Cómo hacer que lo que se dijo una vez y para siempre quede así asentado? Porque cada cuerpo legislativo que entra en funciones, lo único que está esperando es, primero, trabajar para su propio beneficio y después ver qué puede hacer por algunas enfermedades, ya no digamos las raras. Hablemos de muchas otras el concierto de las personas que tienen que ver con estos asuntos ha buscado lo digo de manera absolutamente certificada hemos buscado durante muchos años una participación correcta de parte del legislativo para que puedan entender qué procesos tienen que cursar para entender lo que se tiene que hacer muestra clara de lo que están diciendo nuestros queridos amigos que hablaron antes que yo es ¿Cómo es posible que un evento tan importante como el censo, que se anuncia con bombo y platillo, se suspenda los cuantos días de haber iniciado? Es algo que no se entiende porque no se tiene una relación correcta con respecto a las prioridades que tiene que manejar el país, los legisladores. Y me consta, hace 28 años di el primer eh, espacio de comunicación con legisladores en el Congreso de la Unión. Y me acuerdo que en aquella ocasión fueron cuatro, cuatro legisladores. Y yo pensé, este va a ser un asunto de nunca acabar. Hoy, que estamos a casi 30 años de ese asunto, nos damos cuenta que seguimos en la misma dinámica y, por supuesto, lo que se hace bajo la misma dinámica y precisión lógica va a darnos el mismo resultado que no nos ha dado en el pasado. Tenemos que ser más contundentes, tenemos que ser más determinados, tenemos que entender que la lógica estricta de entendimiento y de aprecio es aquel espacio en donde se unen voluntades no solo políticas, sanitarias y académicas, sino todos, juntos. Una de las condiciones de estrategias legislativas que tenemos que ocupar para que esto se pueda dar es trabajar todos juntos y hacer un frente común que vaya al legislativo a no solo apuntar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los riesgos de no cubrirlas, tenemos que trabajar sobre los protagonismos exacerbados en las asociaciones de pacientes para que lleguemos a un lugar común todos juntos y exijamos lo que por derecho nos corresponde. He referido en, re en diferentes ocasiones que el día que un amigo de Dinamarca me dijo que su hijo traía una enfermedad rara, acababa de nacer y traía la enfermedad de Rocher, le dije que lo sentía y me comentó, pero ya le están dando tratamiento. Pregunté, ¿cuántos meses tiene tu, tu nieto? Y me dijo, tiene 15 días. Después dije, ¿cómo le hacen ustedes para cabildear con sus legisladores para que eso suceda, con sus representantes? Y me dijo algo que violentó mi cerebro. ¿Qué hacemos? Nosotros no hacemos nada, cada quien hace su trabajo. Esta charla que tenemos ahora mismo no tendría sentido si en México se hiciera su trabajo. Es un gusto y un placer para mí estar con Mayra, estar con Jocelyn, estar con todos ustedes. Pero no tendría por qué hacer si cada quien hiciera su trabajo. La parte. Del relevo, del relevo legislativo que atiende nuestras consideraciones, está perdida. Porque cuando se van los legisladores campantemente con sus supersueldos, los que llegan no tienen conocimiento de nada porque no hubo un traspaso de comunicación. La comunicación se rompió inmediatamente cuando ellos se fueron. Y entonces hay que volver a empezar. Para asegurar la inclusión de pacientes con cánceres raros en el sistema de salud que pueda propiciar un verdadero un verdadero asentamiento físico, moral, económico, puntual, tendremos que hacer lo que en otras partes de, del mundo se hace. Tenemos que implementar políticas públicas, sanitarias, efectivas, leyes, regulaciones, precisiones estratégicas, investigación, desarrollo, todo eso que permita la creación de tratamientos específicos para cada uno de los segmentos de la población. Sin eso es literalmente imposible. Hemos entendido históricamente, aquí por ejemplo hay una dama que tiene 50 años haciendo su trabajo espectacular, espectacular, y hemos entendido quizá de manera inapropiada nosotros, los que trabajamos en esto, que los legisladores tienen que escucharnos para que puedan trabajar sobre su tema. Los legisladores tienen la obligación de ponernos atención y trabajar sobre la condición que guarda este universo de pacientes que como dijeron de manera puntual tiene un sistema de salud absolutamente pulverizado un día pregunté al presidente de la comisión de salud del senado de la república, no Emanuel, sino el pasado, y también le pregunté al presidente de la comisión de la, de la cámara de diputados la, hice la misma pregunta ¿qué es lo que están haciendo? y me dijeron lo que podemos ahí me di cuenta que no entienden lo que deben hacer, sino lo que pueden hacer. Es un tema que hay que trabajar de manera puntual para que ellos no entiendan, que no entendemos y que no hay un punto de unión en donde el puente establezca de manera rotunda un centro de gravedad poderoso que nos haga no solo incidir en, incidir en políticas públicas, sino hacer que sean absolutamente vitales todo el tiempo. Hace muchos años, modificamos después de 50 años en la Federación la Ley General de Salud, el 224bis y 224bis1, hice a que se pusiera de acuerdo Mario Fabio Beltrones y Osuna Millán. Les dije, pónganse de acuerdo y traje un español para que nos ilustrara sobre el tema. 842 hojas de información, las tropicalizamos en México y en cinco días salió el acuerdo. ¿Saben por qué sucedió eso? Por una simple razón. Porque hay tareas pendientes e impostergables, las que señaló Mayra, las que señaló Mayela, son pendientes que ya no pueden seguir esperando. Como dijo Rodrigo, para nuestros cáncer, cánceres en algunas ocasiones, ni siquiera tenemos contemplado en ningún espacio de reflexiones de la República en torno a ellas, pues que se traiga un medicamento. Cuando el artículo cuarto constitucional consagra lo que ya dijiste, cuando tenemos firmados 34 acuerdos de los cuales solo se cumplen dos y que están solo por debajo de la Constitución, si nosotros podemos entender que el ejercicio que hagamos a partir del de cuerpo legislativo debe ser rotundo y para siempre, entonces podremos entender que un día la puerta que abre todas estas especificidades, especificidades perdón, estará a disposición abierta de par en par. Muchísimas gracias por, por tan, tan increíble aportación, licenciado David. Y hablando un poco sobre que todos, Juntos tenemos que trabajar para promover estrategias legislativas, para promover cambios, para incidir en las políticas públicas, para que podamos asegurar este acceso digno a salud para nuestros pacientes. Me surge la cuarta pregunta. Como organizaciones de la sociedad civil, ¿qué estrategias son fundamentales para asegurar la atención en salud a nuestros pacientes? Esta pregunta me gustaría dirigirla a la señora Mayra Galindo Leal y el licenciado David Peña. Señora Mayra. Gracias, Bere. Bueno, pues mira, ahora que ustedes me invitaron a este a este evento, estuve consultando y vi a una estrategia que hay para enfermedades raras que está hecha en España. Es una estrategia integral que realmente me dejó muy impactada porque cubre desde lo que comentaba Jocelyn, ¿verdad? Desde la prevención hasta la investigación, pasando por toda la situación y eh, con mucho detalle, realmente creo que nosotros podríamos, eh, bueno, para empezar, unirnos, como tú dices, ¿verdad? Tener alianzas, eso es muy, muy importante, solos no vamos a poder hacer nada, tenemos que sumar fuerzas, sumar intereses y lo que yo siempre he estado, bueno, es mi bandera. Nosotros estamos aquí por los pacientes, no estamos por nada más. Entonces, el beneficio que queremos con una estrategia integral es para los pacientes y para, en especial en este momento, para estos pacientes que todavía tienen menos posibilidades de atención, menos posibilidades de diagnóstico que los otros que tampoco la tienen fácil, por supuesto, ¿no? Entonces, esta, esta, podríamos trabajar, en, en algo así como lo que ya tenemos, un modelo de atención, un modelo integral para nosotros presentarlo, como dice David también, a los, a los diputados porque es, es, es muy cierto, ¿no? No, no conocen, no saben nada y la primera eh, cosa que debemos de hacer nosotros los interesados, las organizaciones en enfermedades raras, las organizaciones en cánceres raras, o nosotros que manejamos todos los tipos de cáncer, eh, tenemos que hacer visible la problemática, pero capacitar a los legisladores. Lamentablemente, ese es un tema que, pues, así es la primera, ¿no? Eh, la primera visita, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues queremos eh, que usted conozca la problemática, porque no la conocen, ¿sí? Si, si nos encontramos con un diputado que es médico, bueno, llevamos un poquito de camino andado pero un poquito en realidad entonces eh, la unión el modelo la la, la el el como dijo este pues capacitar o enseñar o motivar sí Pero, eh, todo este tema entre los legisladores buscando gente interesada que pueda unirse, creo que en salud no debería de haber el tema ni siquiera de, de, de colores ni de partidos la salud es para todos entonces sí eh, sería muy importante para visibilizar esta problemática que conozcan cuál es la, el, el el camino a seguir, darles todo ya, digamos, como, como está aquí, ¿verdad? Ya esto es lo que necesitamos y, eh, y, pues, ponerlos a trabajar porque es lo que se necesita. Entonces, creo que esas serían las estrategias y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues, seguir en nuestro papel de, de capacitar a los médicos del primer nivel, que todas las, las organizaciones estamos haciendo de una u otra forma, ¿verdad? En nuestras, en nuestras redes, dar a conocer toda la problemática, pero podíamos sumarnos todos para hacer una campaña que realmente funcione y que se vea la presión entre todos para lograr algo a pesar de la situación en la que estamos viviendo, a pesar de este... Eh, retraso en eh, en, las, en los servicios de salud que tenemos. Podríamos empezar y yo creo que la labor de las asociaciones no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Y estar ahí constante, constante, porque eh, los diputados se van, los senadores también, pero las organizaciones, bueno, pues aquí nos ven, aquí está Rodrigo, aquí está este, David, y aquí estoy yo. Entonces, aquí seguimos con el dedo en el renglón, ¿no? ¿no? No nos vamos, como lo dije en un último foro, no nos vamos a cansar. Muchísimas gracias, eh, señora Mayra. Definitivamente eh, somos los que hemos estado durante muchos años eh, persiguiendo eh, la inclusión de nuestros pacientes a servicios de salud de calidad. Y bueno, hablando sobre el tema de enfermedades raras y cánceres raros, licenciado David Peña. Yo entiendo que es muy importante la comunicación, la información certera, certificada, la cercanía con los órganos importantes que deciden la vida, literalmente, de nuestros pacientes. La cercanía con el órgano rector y las instituciones de salud de la República son fundamentos específicos para poder seguir avanzando en estas tareas que, como dice Mayra, no van a terminar sino hasta el último día de nuestra existencia para cada uno de nosotros. Construir una plataforma específica de información acerca de nuestros pacientes es fundamental. En la Federación Mexicana de Enfermedades Raras estamos trabajando desde acceso Salud en el mapeo más importante de pacientes que hay en la República. Hemos detectado 546 enfermedades específicamente raras de manera certificada, con pacientes, doctores, lugares donde se atienden, etcétera, etcétera. Toda la documentación que tiene que ver con esto. Los tratamientos que tienen que tener estos hombres y mujeres deben de tener una plataforma financiera perfectamente consolidada. Como se dijo hace unos momentos, todo lo que hacemos debe estar matrimoniado con lo legal y con lo financiero, porque de otra forma no se puede. Las buenas intenciones son muchas muchas, pero los planteamientos que aterrizan de manera absolutamente robusta son muy pocos. Hace poco tiempo, en una reunión que tuvimos en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, perdón, se habló sobre el tamizaje. Estaba Jacqueline Tobar, que está haciendo, ha estado haciendo un trabajo muy destacado en el, el rubro del tamizaje, y yo dije, palabras más, palabras menos en aquel momento. Tenemos que estar ciertos de que todos estos trabajos tienen un ordenamiento que va hacia lo legal y que va a ser indestructible. Porque si hablamos solo de que ya hay la intención de tal gobierno, de tal esto, de eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y tenemos que estar absolutamente convencidos por certeza legal, jurídica y financiera que esto va a ser posible. Al otro día Hugo López Gatel dijo que el tamizaje no es tan importante en México. Eso le rompió el alma a todos los que estaban esperando que esta supuesta opción del tamizaje, que era una tarea que todos comprendían como necesaria, se iba a poder hacer en México. Hugo López-Gatell, la descarriló Bueno, lo que tenemos que hacer ante estas condiciones es trabajar sobre una plataforma muy robusta, un centro de verdad muy poderoso que permita que cada adecuación, cada intención, cada acción se lleve hasta las últimas consecuencias, porque es imposible que nosotros podamos tener la certeza de que los cuerpos legislativos van a hacer su trabajo, es imposible, porque evidentemente, y las pruebas las tenemos a la vista, si analizamos los últimos cuatro años de gobierno, veremos que de aproximadamente 627 veintisiete, veintisiete, condiciones en las que se habló de cambiar, hacer esto, lo otro, aquello, se han sometido al arbitrio de lo justo y lo constructivo solo el 10%. Entonces, lo que tenemos que hacer, la organización de la sociedad civil, es apuntar con firmeza el derecho que nos asiste. Los derechos que no conocemos los perdemos, y uno de los derechos inalienables que tenemos es la participación común aliada para hablar sobre temas que son importantes para la República. Repito, somos una democracia representativa, ¿Dónde están los que nos representan en el Congreso de la Unión? ¿Nos representan realmente? No. Realmente no nos representan. Porque ya nos hemos dado cuenta que nosotros pensamos algo y ellos dicen otra cosa. Porque ya nos dimos cuenta que nosotros requerimos algo y ellos requieren otra cosa. Entonces, lo que debemos hacer es un ejercicio fortificado de trabajo entre los aliados organizados en la sociedad civil. Vuelvo a repetir lo mismo. Tenemos que evangelizar permanentemente a diputados y senadores. Pero no solo eso. También tenemos que evangelizar a algunos grupos médicos que conocen, como dijo Mayra, muy poco de las enfermedades raras, pero muy poco. Yo solo conozco, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, 10 hombres y mujeres que conocen bastante de enfermedades raras en una población de 131 millones de personas, según el último conteo de una empresa especializada en población mundial. 10 médicos de altura, y ellos están en el INP, en el Federico Gómez, alguno en el ISTE alguno en el IMSS, y párenle de contar. Algún día pregunté, ¿saben en dónde se aloja? ¿O saben cuál es el cromosoma afectado para la enfermedad de mis hijos la enfermedad de Goyer? Estaban ahí más de 100 médicos. Ninguno supo. Y les dije, en el cromosoma número uno. Investíguenlo. Tiene que ser verdaderamente determinado, apasionado, apasionado. Como decía Pepe Alameda, bueno, aquí hay algunas personas muy jóvenes, pero Pepe Alameda, que era un cronista torino, decía, decía algo que aplicamos a las enfermedades raras. El toreo no es graciosa huida, es apasionada entrega. Es lo mismo para las enfermedades raras. Muchísimas gracias, licenciado David Peña. Y bueno, entonces recapitulando, eh, recapitulando no solamente su participación, sino también eh, lo que hemos discutido en esta mesa de diálogo y como ahora a aliados, aliados en, en la lucha por la inclusión de los pacientes con cánceres raros, que me, me doy el, el gran honor de, de, de nombrarnos ahora aliados en la lucha por la inclusión de los pacientes con cánceres raros, a todos los que estamos aquí reunidos, que... ¿a qué puntos de acuerdo podríamos llegar? O sea, En su opinión, eh, ¿cuáles serían los puntos o los primeros trazos para poder armar esta estrategia integral de enfermedades raras eh, para que juntos podamos incidir en la política pública? Me gustaría empezar eh, por licenciado Rodrigo. No sé usted si quisiera comenzar. Híjole, mira, aquí los, los expertos son, son David y Mayra, pero, pero desde... desde desde una organización que trabaja, eh, no en la Ciudad de México, de manera principal, sí hemos tenido experiencia tratando de incidir en los gobiernos locales, y hemos tenido, y hemos tenido éxito, y, y creo que es cuestión de suerte, creo que es cuestión de suerte, porque, las y estoy 100% de acuerdo con lo que estaban diciendo Mayra y David, es de que si el esfuerzo que se hace no se plasma en una ley, van a cambiar las personas y van a cambiar las prioridades. La otra ventaja que nosotros hemos encontrado aquí es que si lo tenemos plasmado una, en una ley, hay mayor posibilidad de conseguir un presupuesto para esas, para esas partidas. Eh, eh, yo, yo creo que, que, que el primer punto o un punto fundamental es, es, es el ir a hacer conciencia en los legisladores acerca de, de la problemática que tenemos nosotros. Yo estaba pensando, este, David, en alguna ocasión platicando las enfermedades raras. No tenemos un, un censo de enfermedades raras en Nuevo León, pero si fuéramos el 5% de la población como normalmente es en, en algunos otros países, estaríamos hablando de que aquí en Nuevo León habría al menos 250 mil personas con alguna enfermedad rara. Y son 250 mil familias que están afectadas por esta situación. ¿Cuántas son 250 mil? Imagínate el estadio nuevo de los rayados que está padricísimo. Bueno, seis, seis llenos uno arriba de otro. Esa es la cantidad de gente que si las juntamos, padece una enfermedad rara. Y lo mismo pasa en el caso del cáncer. O sea, si, si pudiéramos hacer una, ahora que están de moda las manifestaciones, si pudiéramos juntar a todas las personas que requieren alguna atención, no nos la acabamos. El, el, el, en realidad somos muchos y yo siento... Que, que con los esfuerzos coordinadas, coordinados de asociaciones que aglutinan a asociaciones más particulares como es el caso de lo que ustedes dos hacen eh, el, el, el, el, es sumar al esfuerzo para presentar la problemática y apoyarlos a ustedes como la gente que va atrás ayudándolos para hacer la presentación ante, ante los congresos puede ser en los congresos locales y también, no creo que Creo que vale la pena hacer el esfuerzo al mismo tiempo, tanto en la esfera local como en la, en la, en la esfera federal. Y habrá estados, como Tino Nuevo que sí hemos podido hacer algunas cosas interesantes, habrá otros en donde no se va a poder, pero tenemos que tratar de hacerlo a nivel, a nivel, a nivel nacional. Este, creo que esa sería la parte en donde podemos poner nosotros el, nuestro granito de arena y e ir en el camino que ustedes dos estaban comentando. Muchísimas gracias, licenciado. Totalmente de acuerdo y, y recapitulando sobre la, en la generar la conciencia o esta primera conciencia en los tomadores de decisiones y recapitulando también lo que mencionaba Jos sobre trabajar desde la estrategia local y a la par la estrategia a nivel nacional, eh, licenciada jocelyn usted ¿qué, cuáles serían para usted los primeros trazos para poder incidir en la política pública desde las organizaciones de la sociedad civil y ahora como aliados en este trabajo. Sí, pues. Eh, en principio les felicito porque fomentar las alianzas eh, en, eh, con intereses común siempre siempre tiene como mejor visibilidad y mayor impacto. ¿no? entonces eh, visibilizar a los cánceres raros dentro de, de las enfermedades raras me parece algo eh, además de innovador creo que tiene que eh, hay que explicarlo bien ¿no? y, hay que, y hay que fomentar que se entienda por qué por qué son raros. Y hay avances ya que se están teniendo, por ejemplo, eh, a nivel de la política pública en cáncer, es, está avanzando el registro nacional de cáncer. Un, un primer punto de acuerdo es, ok, las personas que están haciendo el registro, eh, ¿tienen considerados los cánceres raros? Los, ¿cómo, los, ¿Cómo los contabilizan? ¿no? Y ahí, o sea, incidir muchísimo en eso y se puede incidir tanto a nivel del Ejecutivo Federal y los, los estados, me parece que son 10 ciudades las que están este, contabilizando, eh, no sé si Nuevo León está dentro del registro ahí ahí lo desconozco bien pero sé que Mérida por ejemplo está empezando etcétera ¿no? entonces esos estados que ya están considerándolo los están considerando los están contabilizando o nada más están contabilizando los los cánceres de mayor incidencia eso es una pregunta que yo por ahí empezaría no y luego la otra es lo que decíamos a nivel local esto que comenta Rodrigo es, es fundamental o sea se puede avanzar en estrategias o en casos en buenas prácticas a nivel local para que también, la fe, como un censo, por ejemplo, un censo a nivel local, para que a nivel federal, de verdad, entiendan que no es un tema de nada más exigir por exigir, es un tema de necesidad de reconocer a los pacientes y reconocer el derecho. Lo que pasa es que yo entiendo que para la, las autoridades de salud, pues, el tener un listado y el, y el poder decir hay 250 mil personas, pues significa que las tengo que atender, ¿no? Y entonces ahí es... Lo que decía David, tengo que llegar al final, no nada más pedir que lo reconozcan, tengo que pedir que lo reconozcan, que, lo, que me atiendan y que me traten bien, ¿no? Entonces, es, es, es todo la, el esquema de la atención completo y tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos para llegar hasta allá, ¿no? O sea, no nada más es reconoce mi enfermedad y conócela, no, es reconócela trátala, ayúdame. Y la otra que, que, que se me ocurre que al, al final es, también es complicado, pero es cómo pensar en esquemas de participación ciudadana y de financiamiento mixtas, ¿no? O sea, entiendo que siempre al final las grandes políticas se limitan en el tema de los recursos, ¿no? Y ahí, nos, ahí siempre nos vamos a topar con pared. Hacienda, no, es que no tengo dinero. Bueno, siempre nos vamos a topar con pared en eso. Entonces, la sociedad civil me parece que de la mano con médicos, de la mano de la industria, de la mano de investigación ¿no? o sea, de, de, y de otras empresas que luego eh, en enfermedades raras se suman muchas empresas haciendo donaciones, pensar en esquemas de cómo podemos empezar a fondear este tipo de, de, de atención sin depender necesariamente todo el tiempo de papá gobierno, ¿no? y cómo le ayudamos a la población más vulnerable. Entonces, son muchas cosas, pero en principio eso, ¿no? o sea, con la construcción de la alianza, visibilizar a los cánceres raros dentro de estas políticas, el Registro Nacional de Cáncer, confirmar que están ahí, que están visibilizados y que los están contando, y insistir en, en, en que la sociedad civil ayuda a esto, no que no somos la, exigir por exigir, sino que ayudamos desde el, desde el punto de vista del conocimiento de la enfermedad y el contacto con el paciente, Lo ayud, ayudamos a, a las instituciones a, a restarles eh, carga de trabajo inclusive y de presión, ¿no? O sea, por ahí, por ahí media. Licenciado Rodrigo. Gracias, sí, hay, hay un concepto que estamos empezando a utilizar aquí en Nuevo León y me gustaría compartirles y que creo que nos está empezando es a funcionar. El, el, desde hace muchísimos años, las asociaciones de pacientes hemos estado exigiendo eh, que, que el gobierno cumpla con su deber de, de, de otorgarnos servicios de salud de calidad, etcétera. ¿no? Pero hay otro concepto que estamos empezando a utilizar y que está, está abriéndole los ojos a la gente aquí en el, en el gobierno, que es la, la, la parte de la inclusión. En, las últimas, en los últimos años ha habido una cantidad de esfuerzos con el tema de la inclusión, de evitar la discriminación, y se está utilizando mucho con el tema de género. Pero nadie dijo que la inclusión es solamente para el tema de género. O sea, también estamos discriminados los que padecemos una enfermedad rara y no tienen nada que ver con el género. ¿Por qué? Pues porque nos tratan diferente que a, los que, que a los que no tienen una enfermedad rara. ¿Por qué nos tratan diferente? Deberíamos de promover que la inclusión sea no solamente en el tema de género, sino también en cuanto a la igualdad de oportunidades y máxime en el caso de salud. Creo yo. Definitivamente, licenciado. Muchísimas gracias por esta aportación. Eh, el licenciado David Peña. Muchas gracias. Um, voy a dejar una expresión que voy a re reutilizar al final de mi participación en este punto. Eh, cifras reales. Eh, incidir en políticas públicas sanitarias es participar organizadamente en la persecución de otros actores de otros actores de la misma esfera que nosotros para transformar sus percepciones para transformar sus ideas para transformar sus decisiones y sus acciones la comunicación así podría argumentar resultados más severos a favor de lo que ti tiene prioridad en este país actualmente vivimos contemplando espacios de reflexión que a veces no llevan a ningún lado, que a veces son aportaciones muy interesantes, muy lógicas, increíblemente inteligentes, pero que no se aterrizan en ninguna parte. Algo que me parece fundamental es establecer con nuestros cuerpos legislativos cifras reales. En México tenemos cada asociación que trabaja para las enfermedades raras datos diferentes que en algunos casos se acercan. Alguien dice, es que son más de 7000 enfermedades raras y por lo menos hay en México 8 millones que las padecen. Bueno, los últimos estudios de Orphanet, Rare Disease North y otras dicen que en el mundo, entre el 4.5 y el 5% de la población tiene una enfermedad rara. De ese tamaño, solo para el 7% de las enfermedades raras existentes hay un tratamiento específico. Para el otro 93% no hay nada, absolutamente nada. Se están desarrollando en este momento 573 protocolos para terapias génicas que son costosísimas, costosísimas, de millón de dólares para arriba. Bueno, lo primero que tenemos que decirle a nuestros legisladores es, miren... Estas son las enfermedades que están detectadas en México y que tienen tratamiento. No estamos hablando de 8 millones de personas. Estamos hablando de mucho menor número de personas que podrían ya estar en este momento en tratamiento. Porque si están pensando los legisladores, 8 millones dicen, no, eso no va a ser nunca posible. Eso nunca lo vamos a hacer posible. Pero si hablamos de números reales, muy probablemente retomen una condición de lógica estricta y digan, bueno, pues no son tantos, la verdad. Hay que empezar con estos, porque ya dije... Solo 7% de todas las enfermedades raras tienen un tratamiento específico. Y hay enfermedades raras que requieren tratamientos de menos de 100 dólares. De menos de 100 dólares al año. Hay otras que requieren 250 mil dólares. Pero tenemos que ser claros. Habituallar a los legisladores con la información precisa es fundamental. Fundamental. Eso no tiene duda. Hay que ponerlos en una condición de certeza de información que les permita tomar decisiones que están perfectamente dirigidas a la realidad que vive este país. Cuando he hablado, recientemente, Jocelyn hablaba de un tema con el que yo he hablado con Santiago Marcha. Eh, FunSalud está haciendo el registro de enfermedades raras y estamos nosotros muy cercanos a ellos por todos los temas que nosotros trabajamos desde el mapeo de acceso a salud. Por supuesto, en alguna ocasión me dijo, nosotros estamos esperando que cuando termine este sexenio hayamos avanzado pues lo suficiente como para ir consolidando estos temas. Y le dije, Santiago, no hay en el mundo salvo una nación que tenga un plan nacional de atención a personas que viven con enfermedades raras. La única nación que lo tiene completo es Italia. Domenica Taruscio ha hecho un trabajo espectacular durante 20 años. El registro de nosotros acaba de empezar hace dos años. O sea, le falta mucho y somos 130 y tantos millones de habitantes. La consideración hacia una participación de los legisladores verdaderamente sensible, tiene que ver con que tengan datos exactos, con que entiendan que la población no es aquella monstruosa de millones y millones y millones, que lo es, pero en este momento no para todos hay un tratamiento, pero para los que hay tendríamos que tenerlos contemplados en una base histórica de referencia que permita que sean absolutamente tratados con dignidad, con justicia, con equidad, etcétera, sin discriminación. He encontrado la oportunidad de saludar al presidente de la república tres veces en aeropuertos. Siempre en aeropuertos porque no hay ido otra. Las tres veces le he dicho, señor, las personas que viven con enfermedades raras requieren atención, requieren disposición, requieren seguimiento, requieren todo lo que usted se pueda imaginar. Y usted tiene al frente de los órganos importantes para la decisión de estos temas a personas que usted observa, observa que tienen una buena voluntad, pero no tienen el conocimiento que debieran de tener. Aquí hay muchas cosas que se han dejado de hacer, porque la participación específica de conocedores del tema escasea. Y cuando llega un conocedor del tema, a veces es muy difícil, muy complicado que se pongan de acuerdo para ver quién va a tratar una referencia personal bidireccional para entender lo que ese conocedor especializado les puede decir. Repito lo que dije al principio de esta charla. Los protagonismos exacerbados no nos ayudan, no nos ayudan, y si el protagonista es eficiente, ha logrado cosas, ha logrado proyectos importantes, bueno, pues que sea lo exacerbado que quiera, pero hay exacerbaciones que no tienen lugar ni de diputados, ni de senadores, ni de personas de la sociedad civil. ¿Cuántas veces hemos visto que un proyecto extraordinariamente importante a la vista no llega a concluir ni siquiera la primera etapa? Y eso tiene que ver, no con que sea un mal proyecto, tiene que ver con que ha habido hombres y mujeres que no se pusieron de acuerdo para la consecución de la segunda etapa. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Rodrigo, Mayra, ustedes lo saben muy bien porque están todos los días en esta lucha. La oportunidad única que tenemos de trascender es aquella que nos marque un matrimonio con la determinación, la constancia, el conocimiento de nuestros derechos y sobre todo la voluntad de hacer que las cosas sucedan a costa de lo que fuere. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Eso es lo que no nos puede impedir nadie que hagamos. Es el recurso que tenemos ahora, es nuestra cabeza, nuestra voluntad, nuestra fuerza y la específica determinación. Ya lo dije hace un rato, es admirable un trabajo de 50 años. Es admirable. Bueno, sigamos el paso. Los que tenemos que hacerlo porque no nos quede de otra, y trabajemos sobre una ruta específica de argumentos robustos que no le permitan a los legisladores hacerse a un lado. Organización de robustez, robustez inmediata robustez con un centro de verdad poderoso de información que no permita que se den la vuelta y no hagan caso. Muchísimas gracias, eh, licenciado David Peña. Hablando y rescatando su, su participación sobre robustecer y también... Eh, aportarles eh, cifras reales, aportarles la realidad que está viviendo nuestro país en México. Y retomo nuevamente su participación, señora Mayra, sobre lo que hablaba sobre educar a los legisladores. No sé si a usted le gustaría compartirnos cuáles serían para usted eh, estos primeros trazos para incidir en la política pública por los pacientes con cánceres raros. Mira, lo que acaba de decir David es creo una de las cosas más importantes y lo que yo he logrado aprender en algunos de los cursos que he tenido la oportunidad de tomar, de que los datos es lo más importante. Y si la federación tiene esos datos de los pacientes con enfermedades raras, ¿verdad?, tendremos que trabajar nosotros o ver de ese de esos datos que él tiene cuáles son los cánceres raros que, bueno, estuve yo, como te digo, documentándome realmente porque no es algo que, que lo veamos común. Es muy, muy, muy raro y no la gente no se acerca. Por ejemplo, estoy enterándome que el cáncer de corazón por supuesto, sí sabía que existe, pero es de lo más rarísimo, ¿no? Porque las células del corazón no se reproducen, una, una serie de cosas. Pero sí, eh, David tiene esos datos. Yo creo que esa es la base que tenemos, la base muy, muy importante para empezar a, pues no a pedir, tampoco exigir, sino a proponer. A proponer, creo que es la palabra, porque no estamos en una posición de exigir ahorita en estos momentos, pero creo que sí estamos en la posición de ir como una fuerza única de, de las organizaciones y, este, y empezar a, a trabajar sobre, sobre nuestra propuesta, ¿verdad? Y creo que la idea que dio al principio Jocelyn y que ustedes la han llevado en cuanto a las cámaras locales eh, de diputados, es, es muy importante porque en estos lugares siempre se da mayor visibilidad a las problemáticas. No sé qué pasa, pero siempre tienen más, este, eh, no sé si los secretarios de salud están más interesados o tienen más tiempo, no lo entiendo, pero es muy diferente a la dinámica que se lleva en México en las cámaras y por supuesto en la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, eh, podríamos también trabajar en un, un, este, en un piloto que salga de, de Nuevo León invitando a otras organizaciones a ver qué, con qué pueden aportar, qué podrían hacer dentro de sus eh, cámaras locales para empezar a hacer esta, pues como aventar una piedrita literalmente y que empiece a hacer sus ondas, ¿verdad? Esa sería mi propuesta. Muchísimas gracias, señora Mayra. Me quedo con algunas eh, palabras que son fundamentales para nosotros. Como bien hablaban, la determinación es importante y llevar eh, las propuestas hacia las últimas consecuencias. Y nosotros que vivimos, que nuestros pacientes viven día a día con un cáncer raro, somos los que estamos o queremos encabezar esta propuesta de promover la inclusión de los pacientes con cánceres raros a servicios de salud de calidad. Y tenemos la determinación y, y queremos uh, trabajar sobre esto. Licenciado David Peña, adelante, por favor. Solo quería referirme de manera puntual a lo que acaba de comentar Mayra. Estamos en la absoluta disposición de compartir lo que sea necesario para hacer que sea posible crear condiciones que, fin que finalmente nos lleven a resultados los que todos estamos esperando. Estamos listos para hacerlo, porque lo más importante de todo esto es cumplir en los hechos lo que como compromiso verbal se pone a disposición. Hoy, los que estamos aquí, Mayra, que es una mujer trabajadora, muy eficiente, muy inteligente, lindo mi querido Rodrigo y preciosa Berenice, estamos empeñados en entender que se pueden hacer muchas cosas, que no las hemos hecho y que es imprescindible empezar a construirlas. Los que estamos aquí, tenemos hoy, por lo menos así lo siento yo, un compromiso de atención a este encuentro. Yo voy a seguir teniendo comunicación con Jocelyn. Me interesa mucho tener comunicación con Mayra. Me interesa la de siempre, que es muy importante con Rodrigo y contigo, porque es la única manera de entender que realmente queremos hacer que las cosas sucedan. No sé si me escucharon. Sí, sí, licenciado. Y David, sí, les agradezco su si instrucción porque se me, se me detuvo mi pantalla, se congeló, pero si me escucharon, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciado David Peña. Y pues Adiós. bueno, hablando sobre las propuestas que, que, queremos, que establecemos nosotros ahorita, eh, ¿qué queremos proponer? ¿Proponemos formar esta alianza? Entre, entre los que estamos interesados en trabajarlos por los pacientes con cánceres raros, en donde utilicemos información robusta con cifras reales sobre cómo están ahora al día de hoy, nosotros estamos interesados también en trabajar esto desde la parte legislativa de Nuevo León y e ir poco a poco trazando estos, estos, eh, estos pequeños, como decían, esta pequeña piedra que vaya generando ondas eh, y promover finalmente la inclusión de los pacientes con cánceres raros en la parte, no, no solamente en la parte local, sino a nivel eh, federal. No sé, licenciado Rodrigo, si usted quisiera cerrar esta mesa de diálogo con algún comentario adicional no, bueno, pero primero agradecerles a David, Mayra, jocelyn por acompañarnos. Y, y, y, y la verdad es que está muy claro que juntos podemos lograr muchísimo más que por esfuerzos, esfuerzos separados. Eh, al menos nosotros en Fundación Gis nos llevamos la tarea de ver cómo poder coordinarnos por la parte de enfermedades raras y por la parte de cánceres y ver cómo hacer para poder ser un enlace entre ambos esfuerzos, a ver cómo pudiéramos. Eh, incidir, como bien comenta David, en lo, en lo que es factible y, y, y hoy que tenemos pacientes que sí se pudieran beneficiar, pues tratar de ir por ellos, este, y, y tienes mucha razón David, en que si yo digo, y aquí vienen ocho millones de personas detrás de mí, nadie nos va a abrir una puerta pero si vamos con la información adecuada, con un proyecto concreto, creo que tenemos muchísimo más, muchísimo más posibilidad y a la vez el esfuerzo que está haciendo Mayra para el Plan Nacional de Cáncer y empujar también el registro, el registro de cáncer. Siento que es un, una herramienta súper importante. eso fue una de las cosas que hicimos aquí en Nuevo León, que cambiamos la ley de salud para que fuera obligatorio para la Secretaría de Salud crear y mantener un, un, un registro de cáncer en Nuevo León. de, de cáncer es en, en total, no, no, no solamente. Total. Luego se nos atravesó el COVID, quedó todo en, en buenos deseos y ahorita estamos en el proceso de volverlo a, a, a, a echar a andar. ¿no? Entonces, de parte de nuestra... Eh, en que, lo que podamos ayudarles a ustedes a formar parte de sus esfuerzos estamos puestosísimos y echaremos a dar la creatividad también a ver cómo podemos hacer cosas juntos. Muchísimas. Pues ese es un caso de éxito en el tema del registro que creo que también se podía compartir. Yo claro. tengo yo tengo contacto con la persona que empezó el registro hace varios años creo que ya cinco seis siete sí. Y podía preguntarle exactamente las ciudades y ver cómo, cómo este, pues este, este tema, ¿no? En tu registro sí están incluidos los cánceres raros, por supuesto. Sí, todos. Entonces, preguntarle a ellas si están, y si no, también una, una reunión para con que les compartan lo que están haciendo en, este, en Nuevo León y que se pase a todos los otros estados que están apuntados para hacer registros, ¿no te parece, Jocelyn? Sí, claro, No, porque ¿Sí? primero, que se concrete lo que entiendo que todavía no, no se publicó esa ley, eh, pero de cualquier forma, eh, eh, pues sí, eh, si, si ya se, se aprueba pronto, sería excelente, una gran, gran noticia. Muy bien. Increíble cómo las alianzas transforman eh, las estrategias que hacemos y pues bueno, eh, es así como cerramos esta mesa de diálogo. Agradecemos nuevamente eh, su, el espacio que dieron en sus agendas para estar reunidos con nosotros y sobre todo la voluntad de crear y for, formar eh, y, y sobre todo pues permanecer o, o hacer proponer en el tiempo esta alianza que va a buscar la inclusión de los pacientes con cánceres raros a servicios de salud de calidad. Muchísimas gracias a todos por su espacio el día de hoy. Y pues bueno, es así como damos por finalizada la, la mesa de diálogo. Muchas gracias. Gracias, Veré. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jos. Nos despiden. Nos despiden.